Que se investigue el caso, yo estoy aquí para eso. Ya, ya tenemos todo estos días viniendo para acá y todavía no han apresado ninguno. Entonces, yo espero que, que se apresuren en que investiguen porque eh, ya se tiene conocimiento de que ellos están aquí mismo, que no han salido a ninguna parte. Entonces, yo quiero que me lo atrapen esa gente. Pero la única forma que yo estoy tranquilo es cuando ya esa gente esté en preso. Que ya ellos tienen los datos y todo, y saben quiénes son. Puede definir su hija y qué tan grande ha sido esto para ustedes. Demasiado grande, mi hija era universitaria, ya estaba terminando eh, la universidad, ya iba a, a terminar ya del estudio. Eh, la universidad, eh, muy trabajadora, muy trabajadora, muy seria, por cierto, de hecho ella, ella era testigo de Jehová y dejó a dos niños en la orfandad, entonces. Yo, como padre, estoy totalmente desesperado por el caso y todavía no he recibido ninguna respuesta. Claro, yo sé que las investigaciones llevan su tiempo, pero yo tengo que seguir viniendo aquí, porque eh, a veces se tarda, no es por culpa de del de, de, de procedimiento, sino que hay muchos casos también pendientes, yo eso lo entiendo. Pero este, pueble, este pueblecito es muy chiquito y, y, y ya se sabe que están aquí mismo, ¿no? no han salido. Se sabe de que uno de ellos ya está perdido y cosas que, que piensan. Y entonces, temo de que se escapen, no sé si puedan escapar por esa vía. Eso es lo que fue lo que yo vine a investigar hasta acá, si, si se escapan o no, por esa vía legal que hay uno de que, que está perdido de ellos.